Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy vamos a continuar ahora con la parte de problemas en sistemas cerrados. Vamos a aprender a encontrar la información cuando un sistema es de tipo cerrado. Pero antes de eso vamos al computador para comenzar a resolver los problemas. Veámoslo. Bien, genios, vamos a comenzar con este ejemplo de sistema cerrado. Muy importante, primeramente, quiero que vayan a la parte baja para que descarguen las tablas del Sengel y las tengan a la mano para que corroboren toda la parte de los cálculos y el desarrollo del ejercicio. Ahora sí, ingresemos a desarrollar el ejercicio. Tenemos lo siguiente. Un contenedor rígido de 1,348 metros cúbicos se llena con 10 kilogramos de refrigerante 13A a una temperatura de menos 40 grados centígrados. Luego se calienta el contenedor hasta que la presión es de 200 kilopascal. Determina la temperatura final y la presión inicial. Importante, entonces tenemos la masa, nos dan un volumen y no olvidemos que estamos hablando del refrigerante 13A. Entonces vamos a ir anotando toda esta información. Entonces vamos a decir que el volumen 1 es 1,348 metros cúbicos. La masa 1 va a ser igual a 10 kilogramos. ¿Y qué tenemos más? Tenemos que tener en cuenta que tenemos una temperatura 1 que vale menos 40 grados centígrados. La masa se conserva, quiere decir que la masa 2 también va a ser igual a 10 kilogramos. Y el volumen 1 pues también se va a conservar. Entonces vamos a decir que el volumen 1 va a ser constante. Entonces el volumen 2 va a ser 1,348 metros cúbicos. Bien, ahora nos dice lo siguiente. ¿Por qué sabemos que es un sistema cerrado? Nos está hablando de un tanque o un contenedor rígido. Entonces siempre que hablemos de sistemas cerrados tendremos en cuenta, por ejemplo, este caso los contenedores rígidos. Luego se calienta el contenedor hasta que la presión es de 200 kilopascal. Entonces, presión 2 va a ser 200 kilopascal. Determino la temperatura final, en este caso sería la temperatura 2, que no conocemos, y la presión inicial, que sería la presión 1, que tampoco la conocemos. Como podemos ver, ya tenemos propiedades para definir un estado termodinámico. Y si tienen alguna duda, los invito a que vean la parte anterior, donde se analiza un poco la parte de los estados termodinámicos. En este caso, ya hemos aprendido todo lo que tiene que ver con estados termodinámicos. Entonces, vamos a definir este primer estado. Entonces, vamos a llamar a esto, que esa este es como la primera parte. Y esta sería la segunda parte. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Debemos analizar las tablas de vapor. En este caso, para el refrigerante 13 a Pero, primeramente, tenemos que definir las propiedades. Podemos ver que podemos determinar el volumen específico 1. ¿A qué va a ser igual el volumen específico 1? Va a ser igual. Al volumen 1. Sobre la masa. En este caso la masa 1. Entonces sería. 1,348 metros cúbicos. Y lo vamos a dividir. Por 10 kilogramos. Esto nos daría. Un volumen específico 1. De 0,1348 metros cúbicos por kilogramo, ya tendríamos esta primer variable ya definida el volumen específico 1 y con el volumen específico 1 y la temperatura 1 podemos definir un estado termodinámico para encontrar la presión 1 de este tanque rígido entonces vamos a analizar esa propiedad, vamos primeramente a hallar la temperatura, nos vamos a las tablas de vapor podemos ver la tabla del refrigerante 13A en este caso, no olviden que la temperatura es de menos 40. Entonces, vamos a buscar a condiciones de saturación. Entonces, vamos a condiciones de saturación y nos vamos a enfocar en la tabla 13A de refrigerante saturado. Pero nos vemos que todavía nos falta. Mientras que aquí, en la tabla A11, podemos ver temperaturas mucho más bajas. Aquí están menos 40, menos 38 y... Si recordamos el ejercicio, tenemos que la temperatura es de menos 40 grados. O sea, que nos sirve la tabla A11. Entonces, vamos a tomar la presión y las condiciones de volumen específico. ¿Por qué tenemos que tomar esas condiciones de volumen específico? Porque tenemos que comparar el volumen específico 1 con los volúmenes específicos de líquido y de vapor. O sea, a menos 40, vamos a tomar... Los siguientes valores, vamos a tomar el volumen específico de líquido que está acá y el volumen específico de vapor. Y vamos a ver qué pasa. Y ya no, tengamos la presión acá en cuenta por si esa va a ser la presión del sistema, porque vamos a analizar. Entonces, el volumen específico es 0,1348. Miren que ese valor es mayor al volumen específico de líquido y es menor al volumen específico de vapor. Quiere decir que se encuentra entre los dos. Mayor al del líquido y menor al del vapor. Cuando ocurre eso, quiere decir que nos encontramos con calidad. No olviden que calidad lo definíamos con la letra X. Entonces, ¿qué condiciones necesitaríamos? No vamos a determinar la calidad porque no, los pide, no lo pide el ejercicio. Nos piden solamente la presión 1. Entonces, las condiciones del sistema serían sería la presión de saturación, en este caso, para menos 40 grados centígrados. Es decir, que la presión 1 sería, en este caso, la presión de saturación, que equivaldría a 51,25 kilopascal. Esta sería la presión 1 del sistema. ¿Por qué? Al analizar, vimos que obtuvimos calidad, o sea, que se toman las propiedades de saturación. Eso para definir la pregunta 1, que nos pedía la presión inicial. Ahora analicemos qué ocurre con la temperatura final. Ahora continuemos con la segunda parte. Ya hemos definido el estado 1. Ahora, ¿qué pasa en el estado 2? Tenemos que el volumen 2 no cambia. ¿Por qué no cambia? No olviden que estamos hablando de un tanque rígido. Siempre que hablemos de un tanque rígido, el volumen siempre va a ser constante. Entonces no va a variar. Algo más para tener en cuenta, nos dan la presión y nos están preguntando por la temperatura 2. Volvemos a hacer el cálculo del volumen específico, pero ya sabemos que va a ser. Pues volumen 2 sobre masa 2. Y estos valores pues los conocemos, que es 1,348 metros cúbicos sobre la masa, que es 10 kilogramos. Volviéndonos a dar el valor de 0,1348 metros cúbicos por kilogramo Muy bien, ahora qué vamos a hacer. Vamos a coger la presión y vamos a hallar la temperatura de saturación. Pero primeramente, vamos mirar el volumen específico y el volumen de vapor. Entonces, vamos a analizar primeramente el BF y el BG. Entonces, nos vamos a las tablas de vapor. No olviden tenerlas a la mano para analizar. Y vamos a buscar lo siguiente. Entonces, en este caso, ya no vamos a utilizar la temperatura, sino la presión. Y la presión, no olviden que es de... 200. Entonces vamos a trabajar con esa presión y vamos a analizar el volumen específico de líquido y de vapor. O sea que en este caso vamos a trabajar con la tabla A12. Con esa tabla vamos a trabajar. Ahora, teniendo en cuenta eso, vamos a mirar lo siguiente. Encontramos que el volumen específico sería 0,0007533 y 0,0 99, 867 el de vapor. Estos valores son importantes y tenemos que tenerlos en cuenta. Entonces, podemos ver que este volumen específico supera el de líquido. Pero miremos, ¿qué pasa con el de vapor? También lo supera. Quiere decir que el volumen específico 2 es mayor a un BG. ¿Qué quiere decir esto? Que esto nos va a generar un vapor sobrecalentado. No olviden que cuando la propiedad es mayor a la propiedad de vapor, siempre vamos a tener un vapor sobrecalentado. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ir a las tablas de vapor sobrecalentado y analizar la presión, en este caso 200 kilopascal, con este volumen que es 0,1348. Pero, recordando, no olviden que cuando trabajemos con este tipo de presión, Siempre en las tablas de vapor sobrecalentado debemos cambiar las unidades. Se debe pasar a megapascales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esos 200 kilopascal los vamos a multiplicar por 1000 kilopascal, que equivalen a un megapascal. Dándonos el valor de 0, ¿qué? 0,2 megapascal. Y eso es porque estas unidades se cancelan. Y se correría la coma un solo lugar. Entonces, esta sería la presión, en este caso, la presión 2. Ahora sí, vamos a tablas de vapor con 0,2 MPa y con el volumen específico 0,1348. Ténganlo muy presentes, genios, para que podamos analizar. Entonces, vamos a tablas de vapor y podemos ver, entonces, en este caso, que tenemos que irnos a vapor sobrecalentado. Vamos buscando. Acá tenemos sobrecalentado. Y la presión equivale a 0,2 megapascal. Vean acá. Pero tenemos que jugar con el volumen específico. Que equivale a 0,13. O sea que estaría por acá. Estaría entre 0,12766 y 0,13206. Entonces vamos a mirar acá o podemos analizar un poco más cerca que estaría entre estos dos, 0,1306 y 0,13641, que está mucho más cerrado ese intervalo. Entonces, vamos de nuevo, vamos a tomar la tablita, y ahora vamos a interpolar. Entonces, tomando acá, vamos a tomar estos valores, que serían este valor de acá, 0,13641 eh, y 0,13206. Pero no olviden que tenemos que mirar. ¿Qué temperatura le corresponden. Sería en este caso. Sería 60. 0,13206. Y 70 grados centígrados. Entonces ponemos acá. 60 grados. Y esta que equivale a 70. Entonces para 60 grados. Tenemos que 0,13206. Y para 70. Equivale a 0,13641. Y la temperatura se encontraría en este intervalo, en la mitad de estos dos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces, debemos interpolar. Vamos a hallar la temperatura. No olviden que la temperatura es 0,1348. el volumen específico es 0,1348 metros cúbicos por kilogramo. Y vamos a hallar la temperatura que debe estar entre este rango. Para ello, pues vamos a apoyarnos del programa de interpolación. Pero de igual forma, ustedes ya saben cómo interpolar. Si no, ya saben que pueden ver la parte de interpolación lineal para que recuerden cómo hacerlo. Entonces vamos a irnos a ese programita para reemplazar los valores. Vamos a tener en cuenta entonces estos valores que vamos a meter dentro de la tabla. Vamos entonces ahora a desarrollar la interpolación lineal. No olviden que lo pueden hacer con la calculadora que lo desarrolla o lo pueden hacer en la fórmula que se utiliza para encontrar el valor del, de y en este caso de interpolación ambos métodos son válidos el, Elijan el que ustedes quieran para desarrollarlo en este caso vamos a apoyarnos de la calculadora vamos aquí a la calculadora y tenemos lo siguiente valor de x valor de x2 valor de y1 valor de y2 no olviden que todo lo que tenga que ver con los que están a este lado son el que le falta la información, quiere decir que aquí vamos a poner la temperatura. Entonces 60 estaría por acá. Y aquí la otra que conocemos, que también es en este caso sería 70 grados. Para este valor de temperatura le corresponde un volumen específico que es de 0,13206. El valor que queremos encontrar sería 0,1348. Y para 70 tenemos que es 0,13206. 641. Quiere decir que dentro de estos dos se debe encontrar la temperatura que satisface a este volumen específico. Entonces, vamos a darle calcular para saber cuál sería. Nos da que es 66,29. Entonces, esa sería la temperatura para ese estado termodinámico. Vamos a ponerla por acá: 66, eh, no recuerdenla, 66,29. Les ponemos acá que la temperatura sería. La temperatura sería entonces 66,29 grados centígrados. No olviden que esa sería la temperatura 2, que es la que nos falta por determinar. Solamente nos falta esa temperatura. Quiere decir que esa temperatura satisface esas condiciones de presión de 200 kilopascal y un volumen específico de 0,1348 metros cúbicos por kilogramo. De esta manera, daríamos por concluido esta primera parte de problemas de sistemas cerrados. La otra semana veremos otros dos problemas de sistemas cerrados un poco más densos para que nos pongamos muy en orden con este tema. Así que nos vemos la próxima semana. Si te gustó mi video, no olvides de dar una manito hacia arriba y suscribirte a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos.